mientras más abro los ojos más se me cierra el corazón hay cosas que lamentablemente no podemos evitar y las decepciones son algunas de ellas lo ideal es utilizarlas a nuestro beneficio y tal vez no estén de acuerdo pero creo que lo mejor que podemos hacer es utilizarlas para crecer y fortalecernos aunque con ellas el corazón decida cerrarse Hola, sean bienvenidos a V-Lifers. Les saluda Ricardo Niño y me complace que esté nuevamente por acá junto a mí. Me hace bastante feliz. Supieras que a veces, mientras más abrimos los ojos, más se nos cierra el corazón. Pero lo hace porque nos damos cuenta de muchas cosas y es tanto el poder de estas que lo ideal es abrir nuestros ojos para proteger nuestro corazón. La verdad ya perdí la cuenta de cuántas veces me han decepcionado y si les soy sincero, de unas he aprendido, de otras no tanto. Las decepciones pueden incluso hacernos cambiar nuestro estilo de vida y tal vez no lo notemos al inicio, pero esos cambios pueden ayudarnos a ver la vida desde otro punto de vista, a ser más prudentes y en algunos casos volvernos un poco más reservados. Y eso es normal, porque ¿Quién quiere sufrir por amor una vez más? Nadie, ¿no es así? En ocasiones, mientras más abrimos los ojos, más se nos cierra el corazón. La verdad es que las decepciones están en nuestro día a día. Ya queda de nuestra parte saber manejarlas para nuestro beneficio o no. A lo largo de nuestra vida, vivimos experiencias. Algunas más emocionantes que otras. Y otras que, la verdad, no quisiéramos vivir de nuevo. Y en cierto modo de eso se trata la vida. De salir, conocer caer y levantarse, de amar, sentirnos amados y decepcionados. Y es así. Vivimos estas experiencias por algún motivo. De nuestra parte queda a prestarles atención para entender, aprender y crecer. Todas las decepciones. Bueno, en realidad todas nuestras experiencias tienen un gran impacto en nuestra mente y corazón. Es normal que cuando una persona nos decepcione, nos sintamos incómodos y tendamos a desconfiar de esa persona. Es normal que cuando abrimos más los ojos y cerramos el corazón, dejemos de sorprendernos de muchas cosas. Sin duda, las decepciones nos marcan. Algunas cicatrices suelen borrarse con el tiempo, pero hay otras que perduran y estas son las que más nos dañan el corazón, y tanto es su efecto que incluso algunos deciden no volver a confiar de nuevo. Las decepciones son piedras en el camino que no podemos dejar que nos impidan continuar. Podemos tomarlas, pero solo para aprender. Una vez que entendamos el porqué de su presencia, debemos arrojarlas evitemos llevarlas con nosotros evitemos ese gran peso en nuestra espalda en la vida no podemos vivir de decepciones y lo sé te han destrozado el corazón y no quieres seguir preferiste cerrarlo por completo si te sientes bien así bien pero la verdad no estoy seguro de ello tal vez tu corazón sienta ganas de entregarse de nuevo de tener una nueva oportunidad y tú con tu miedo se lo están impidiendo no te limites no te cierres la vida se trata de enfrentarse asumir riesgos tomar las decepciones como experiencias y continuar una vez que hacemos a un lado esas decepciones nuestro corazón se fortalece en cierto modo se vuelve un poco más sabio lo ideal es pensar que cada decepción trae consigo un nuevo inicio y es así cada decepción es una puerta para ser feliz de nuevo. De nuestra parte, queda abrir esa puerta. Sin duda, las decepciones pueden ayudarnos a abrir los ojos. Es normal que al sentirnos decepcionados, lleguen a nuestra mente pensamientos devastadores, pensamientos hirientes. Eso es sumamente normal. Pero esos malos momentos podemos tomarlos como experiencias. Claro que no será nada agradable, pero con un poco de coraje todo es posible. Lo ideal es pensar en lo que esta situación trae consigo. Sí, se nos cerrará un poco el corazón, pero estaremos más preparados para la próxima vez. Para evitar sentirnos decepcionados, debemos estudiar y cambiar muchas cosas, especialmente percatarnos si hemos dejado en manos de otras personas nuestra felicidad, siendo esto un error muy grande, un error que más adelante puede generarnos mucho dolor. Sin embargo, quiero aclarar que si bien las decepciones nos hacen más fuertes, no podemos utilizarlas para construir una supuesta barrera de protección y lamentablemente no siempre lo notamos, y cuando lo hacemos ya es muy tarde. Sin darnos cuenta, vamos acumulando poco a poco desilusiones y traiciones, emociones que con el pasar del tiempo nos alejan de las personas que queremos. Claro que no podemos ignorar que esa barrera nos puede ayudar a evitar que nuestro corazón se cierre más de lo que ya está, pero así como nos protege, nos limita y nos impide volver a creer no podemos dedicarnos a entender a todos los que nos rodean simplemente no podemos porque cada cabeza es un mundo y cada persona actúa a su conveniencia lo que tal vez sea malo para ti para otros es algo muy normal aún así no podemos ignorar que algunas acciones pueden decepcionar a otros para evitar esto debemos valorar a las personas que se encuentran a nuestro lado pero sin ilusionarnos demasiado deja las grandes expectativas a un lado de esta manera cuando esa persona falle tal vez te duela pero no será tanto no esperes nada de nadie si quieres apoyo pues apóyate Dedícate a buscar tu cura, dedícate en sanar tus heridas, evita caer en un ciclo de decepción. Asume las decepciones, pero eso sí, jamás te rindas. Recuerda que son solo piedras, piedras que puedes hacer a un lado y continuar. Evita convertirte en una persona triste, evita que la decepción se apodere de tu energía. Míralo así. Tal vez esa decepción era lo que necesitabas para abrir los ojos y comenzar a pensar en ti. Por ello, lo mejor es dedicarnos a sanar nuestras heridas, a olvidar esas desilusiones, a hacer un lado esos momentos negativos, a aprender cada día con cada de nuestras experiencias y evitar cerrarnos ante uno de los sentimientos más hermosos. El amor. Muchas gracias por llegar hasta el final de este video. De verdad me hace bastante ilusión que estés acá, junto a nosotros. Pero bueno, me gustaría que por favor en los comentarios me dejaras un emoji de una mariposa. Así sabré que has llegado hasta el final y que bueno, este contenido te está gustando. Adicionalmente te quiero pedir que por favor me regales un buen like. Te suscribas actives la campanita de notificaciones, para que así te avise cada que suba algún video. Pues esto sería todo hasta hoy, muchas gracias por llegar nuevamente hasta el final. Soy Ricardo Niño y yo me despido, hasta la próxima y que Dios te bendiga.